Hola amigos, a veces cuando intentamos apagar Windows, vamos aquí a Windows y le damos a apagar, saltan a aplicaciones, salta una ventana diciendo que hay aplicaciones que están bloqueando el apagado. Suele ser porque las aplicaciones siguen funcionando, las hemos cerrado correctamente o tiene un problema de funcionamiento. Pues, eh, entonces en esos casos Windows nos pide confirmación para cerrar las aplicaciones así, digamos, de forma brusca. Pues eh, lo que vamos a ver hoy es cómo hacer que Windows directamente apague las aplicaciones o las cierre y la finalice sin que nosotros tengamos que confirmarlo. Lo que vamos a hacer es editar el registro, así que lo tienen que hacer bajo su propia responsabilidad. También que hacer una copia de seguridad antes. Bueno, vamos allá con el tutorial de cómo cerrar aplicaciones que impiden que Windows apague. Yo siempre voy a Inicio y busco Editor de Registro. Lo ejecuto como administrador. Doble X sobre CorreNuser. Después sobre Control Panel. Desktop. Tenemos que localizar este valor en la parte derecha. Si no lo ven, pues lo crean. Botón derecho. Nuevo. Valor de cadena. Y pegamos. Como nombre auto task. Sobre ese valor, vamos a hacer doble clic en información del valor. Ponemos 1 si queremos que se cierren los programas temáticamente al apagar. Aceptar. Ahora tienes que tener cuidado siempre de guardar todo lo que hagan con sus programas antes de darle al botón de apagar, ya que si no van a perder su trabajo. Nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo. Que tengan un buen día. Chao, chao.